Es que es, de verdad esto es intolerable, intolerable. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo, intolerable. Vamos a destapar un escándalo de 1800 millones de personas. Esto es intolerable, pero realmente intolerable. Es un escándalo. Es un escándalo. Inexcusable. A vosotros no os parece un escándalo esto? Esto que es un, <risa> <risa> <risa> es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo. ¿200 millones de personas beban agua contaminada con materia fecal? ¡Un escándalo!